Venimos de Mar de Jabo y este es el acceso al Camino de Cabeza, vamos a Margariega ¿Cuánto 23 kilómetros Vamos a ver, parece que está en buen estado Nos ahorramos unos kilómetros de Camino de Tierra, pero vamos a ver si está en buen estado vamos bueno, Carcito, por fin salida de pesca junto otra vez Así es, así es Gaby, tanto tiempo, muchos años atrás, hemos compartido lindos momentos y, y ahora vamos. volvemos, un poquito más viejito nomás. <risa> Pero con la misma gana. Con decimos. la misma gana. Así que bueno, esperemos que nos vaya bien, vi Acá este. fin de largo de octubre, comenzando ya el calorcito, buscando pescarre todavía, porque Madaria es así, viste se pesca casi todo el año. Y, y bueno. Vamos a ver si, si tenemos suerte con lo grandes, ¿no? Vamos a probarlo, vamos a intentar. ¿eh? Así que este, espero que te, tener una buena jornada. Vamos con un excelente guía, así que... Con José Dale, Vargas, de Urión la Gaby. Ahora vamos a ahí en, en el club de pescadores en el club de, Pesca de Madariaga. Así que sí, muy buen día. y La tiene re clara. Bueno, vamos a ver si, si el tiempo nos acompaña. Está lindo. No sé si habrá viento o poco, pero... Para la pesca está. Para la pesca está. Ganas gana, tener. Ganas, de todos los colores, formatos. Todo. Y bueno, estaban sacando, ¿no? Mucho frío está haciendo todavía. A pesar de ser octubre, pero. Así que usted todavía está para el rey. Así es. Y a ver si, si se da alguna tarjeta también. Bueno, la gana está. Sí, sí, sí. Vamos a probar. Seguimos viaje. Genial, Listo. Sí. A Chau. Una salada, 8 kilómetros. Acá tenemos la disfrutación a la derecha el último tramito al club de madariaga está. está bastante bien el camino la verdad mm. 10 puntos bien, eh. Eh, se puede transitar bien está bien, bien eh. Lo han mejorado con odio circular con barro ¿verdad? multas ah, multas, muy multas. Muy la multa y todo ¿eh? bueno llegamos tempranito mira somos los terceros 7 ¿eh? oh. y media Llegamos ya, bueno, no hay otros más, pero por lo menos no hacemos mucha cola. Acá hay que esperar hasta las 8, mejor, creo. hagamos sí, claro, la cola. queda otra. no queda otra. Sí, sí, no queda otra.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 El pique, ¿qué pasó, José? Pico lindo, ¿eh? la peje? Sí, peje, vamos. El primero. Costando, eh, pero mirá. Sí, luego costadito, sí. En tan altura todo. La solada más larga, profe. Con laguna planchadísima también. Igual le estamos metiendo alguna Lindo, ¿eh? La ¿No? 40 bueno, Un poquito más abajo ¿no? Bueno, junta Oscar, junta para la carnada, para la tarde, ya, eh. para la tarucha, más eh. tarde bueno. Saltó, espero haberlo agarrado eso. ¿Viste cómo saltó? Pescadón. Sí, es sí. la cañita. Pescadas. Sí, sí. Bien, bien José. Del labio viene el pues, ¿eh? Claro, esto es una gran mal espectacular cuesta Puesta, pero sale, eh. Hay que aguantarlo. Sí. Cadazo, che. Eso sí. Boca chica parece. Sí, mira, y bien, bien, bien, bien tomado. Sí, sí. Y bueno. ¿De qué lado lo querés tratus, atratus. Bien enredada con la otra. Qué sí, lindo pescado está. saca, saca, sacá Arriba para, con el filé coloreado, verde. ¿Viste? ¿Viste? está, ¿Viste? no es que ¿Viste? ¿Viste? De Medina, sí, papá. Sí. Ah, vení, desde vení, vení. <risa> de, el pescador, mirá. Esto este es, es el es el trofeo pecais. que, que veníamos acá. Para arrancar, eh. <risa> Tranquilo. Pero, pero hay venid importante, tenés que tener un buen guía y lo lo tenés. A José no, Vargas. venid venid venid venid venid venid venid ¿Qué salto pegó? ¿Era un dorado? ¡Es un dorado! ¡Es raro! Este, este, este, ¡Este ¡Es mi compañero! ¡Es ¡Es Mira dorado! ¡Es un dorado! Mirá, mirá, muy bien! ¿Qué es, qué, pescado eh? La pescado eh? vale no, no, no. lo tuyo fue raro no. <risa> que buen pescado! y abajo no, eh? más onda Esperá, <risa> espera, espera uh, sí. lo agarré! lo, le... ¿Lo agarraste? si se fue sí. No, bueno pero nosotros pero vamos a decir que el se salió, saltito ¿verdad? quedó Uh, uh, ¿Qué tal? Le doy Kilo Genio total. Oh, lo, lo quería, le doy toma. ¡Uy, no. <risas> ah, Felicitaciones. Mirá, mira, gracias, gracias! ¡Qué no, barro, viejo! Kilo que y medio, vale Kilo dos, ¡No seas humilde! <ríe> vale. oh, ¡Pescado, viejo! ¡Pescado! <ríe> bien, Alejandro! ¡Que tú me Que ¡Qué ¡Me gaste! ¡Me gaste! ¡Me gaste! 70, casi 30. kilo 400. ¿Cuánto? Kilo, un kilo 360. Qué grande, Alejandro. Un kilo 360 vamos, le voy a hacer su, para que la gente vea. Dale, seguí tomando, porque cada vez que se pega un sorbo. Activa, activa. El sorbo activa. El sorbo Lo que pasa es que ya sacaste el anterior y ¿Sí, eso sí, no, sí. ¿Eh? es una mujer, reencarna con eso. Esa es cargó uno de dos kilos, el 300? Vamos a ah, está complicado con el rey. Pero buen pescado. ¿eh? Sí, bueno, Buena, José. Bueno, bueno, bueno, bueno José. Sí. Esta parte, mira que burro que está. Creo que me daría ganas. Ah, sí, bien. ¿Perdiste las ping pong? Sí, para que se las lleve en poco que no había vientos. Ah.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 Gran sí. expectativa, gran expectativa. A ver, a ver. preparar a el copo, José? Es? Oh, bueno. es? El hermoso! Es un tomador de Mirá. Era, qué nivel. No sé si No, no, no, no. Güey. No, no, no. no, no, no, no. Gaby, a ver. Gaby. Ahí está. Oh, qué pescado, Gaby, espectacular. Para del pescador, del pescador TV. Nos vemos, chao. Bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene Gaby, vamos Gaby, Esto. bueno, listado, listado, lindo, vamos, adentro, Bastante abajo, pico ese. Bueno. buena. Vamos. Sí. Por este. Bien. Arriba. Eh, okay, ¿vamos a hacer la zarucha? ¿Vamos? Sí. Mira, eh. Sí, cambio de modalidad Las queridas taruchas aparecieron Abriendo la temporada en Madariaga Y grande, ¿eh? grande ¿eh? Está justo en el sol Vamos a volver a verla saltar Qué linda Encarnada La flop Linda para arrancar ¿eh? Mirá que tarucho Pedazo de cocodrilo Gigante Digan. Vamos. Vamos, José. Vamos, José. Agarra, agárrala. ¿Sí? Bien negrita. Oh, está arriba de los 2 kilos Bien, José. Acá la una foto. Vamos, vinimos por la taru. Y acá está. Vamos, Gaby. Antes, José. Ahora, Gaby. Muy bien. ya. Hermoso. A ver. Mira, mira, mira. Mira, mira. No, no, sí, yo la estoy filmando. Mira. mirá, mirá, mirá lo que es esto. Mira. Te <risa> <risa> quiere ir, eh. Ay, ya está, vamos. <risa> Me encanta el pique Como Excelente, saltando. qué llevadita. ¿Listo? Bueno. Bueno, señores. Inaugurando la temporada de tarucha. ¿Dónde? Madariaga. Madariaga, papá. ¿Con quién? ¿Quién te trajo a pescar esta hermosa tarucha?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 Cuidado que tiene. ¿no? Ahí está, ahí se fue. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. maravilloso.